Por medio de la presente declaro bajo juramento y firmo de conformidad protagonizar un ejercicio de choque consciente y permito la emisión del programa de esta serie de entrevistas. Libero de toda responsabilidad a la señora Freire y a la producción sobre los resultados y/o consecuencias de este ejercicio. Wow. Eh, me hace acordar wow. Sí, me hace, me hace acordar una vez que me tiré en bungee jumping, viste cuando. Te atan del tobillo sí, sí, en claro. un elástico y te tirás. Bueno, bien, que antes te hace primera onda, si morís es culpa tuya. <risa> bueno, <risa> claro, entonces, más, más bueno, o menos, si ¿no? ¿no? Bueno, bueno, está bueno, está bien. Si <risa> morís es culpa te tuya. Es culpa mía, muy bien. Vamos todavía. Al Banshee Jumping de Freire. Eh, sí, a ver, bueno. ¿está bien? La... Sí. Estaba fría. Muy bien, Perfecto. así que si morís, es culpa tuya. Cómo es que os llevas... <risa> sobre el mundo islámico. Porque estábamos Yo hablando no, de te este gusta. En, en, en un sufismo. Mira, ah, mira, ¿así? ¿Así? sí, así. No, no, toma Mari, gracias. Bueno, muy bien, ya lo podemos matar tranquilamente. Entonces, ya que andamos de sorpresa en sorpresa, ahora que tenemos tu autorización, te dejaron este sobrecito para vos. Es para mí. A ver qué pasa. Eh. Dice, llegó el día pato, tu último día, hoy paso a buscarte la muerte. <risa> ¿Viste que, que, que te afirmaba que me iba a morir? Okay. Eh, le digo, ¿qué haces si te veo todos los días? <risa> Soy amigo de la muerte, me encanta eh, resucitar, así que ya morí un montón de veces. Y vivo renaciendo. Bueno, justo me pusiste arriba del Islam. El Islam, los musulmanes tienen algunos, no sé si, bueno, acá me sale el negro del pelo, no importa quién lo dice, pero hay muchos que antes de dormir hablan como si se estuviesen muriendo con la muerte, se despiden de todos sus seres queridos y se duermen realmente muriendo para el otro día despertar con la alegría del renacimiento. Qué Así eso. que me parece un ejercicio difícil que alguna vez hasta llegué a practicar el, el, el realmente... Bueno, la vida también, que lo que acaba la muerte, también me, me, me puso cerca de, de, de muerte de gente muy, muy cercana, muy querida, de tener un trato con la muerte de cara a cara, digamos. Pero, pero alguna con, vez ¿Con hasta... la agonía? También eh, sí. ¿Con la agonía decís? O sea, sí. cerca de las personas... Claro, hace poco... Bueno, yo fui muy amigo de Juan Castro, que encima en este laburo es para mí muy importante, muy presente, empezamos a laburar juntos y, y para mí él está presente y él me, me enseñó a mirar a la, a la muerte en la cara. Cuando yo lo conocí, hacía poco que se había muerto su madre y yo era una de las pocas personas con las que él se animaba a hablar de eso ¿no? y, y contarme que la madre le hablaba o que veía señales porque la madre estaba presente y yo alentaba porque o sea, nadie me cree, yo obviamente le creía. Y Hicimos como una especie de pacto gracioso en el momento del que ahora a veces, digo, como por qué lo hice? Que era que el primero de los dos que, que muera le iba a hablar al otro, porque como los dos confiamos en que eso pasaba, cuando la mayoría no cree que... Entonces, nada, desde que él falleció, no para Juan de, de mandarme señales y, y reírse. Y después me pasaron algunas cosas con una de mis hijas que también tiene algo con, con eso, y tuvo episodios en su vida que nos hizo hablar mucho del tema, así que... Nada, te decía Pero que hay un fue, ejercicio bueno, el colibrí que me estabas mostrando antes de bueno, que saliéramos al aire estas cosas, estos mensajes de sí, colibrí que estamos. parece que vienen ¿no? que, que traen algo Del colibrí se, se dice en creo que en casi todas las escuelas espirituales uh -huh. eh, hasta en, en distintos lugares los mayas los, no, todos, todos tienen el colibrí como un se dice por ejemplo que, que, que Dios lo creó a propósito porque loco, es, verdad, es el ya, susto después te lo voy a mostrar más es como el justo elemento ahí entre, es el animal más raro de todo, vuela para todos lados, sí, claro, como que claro, tiene claro. un montón de cosas. Eh, y y sí, se dice de, que es de, una señal claro. de, divina, o sea, claro. de, se dice que ya el solo hecho de poder ver un colibrí ya es un regalo de Dios. Claro. Eh, y, y nada, yo te mostraba que, que hace poco a mi hija le pasó que, que uno se le posó en la mano, entonces nada. No, ¿sí? loco. Y hablando del sufismo, que todo, tiene que ver con todo, sí. uno de los que te voy a mostrar después. Sí. Eh, me lo regaló justamente un derviche bueno. yo giro vos también giras? ay, es espectacular aprendí la técnica como, como danza primero y luego como práctica una veces por día es hermoso, vos sabés que Bien. yo lo hago en la pileta voy Bien. a anotación sí. y cuando tengo posibilidad que ya saben que estoy totalmente loca claro. en el agua paradita en los 3 metros así en vertical sí. hago... El giro. Pero el agua te frena un poco, tenés que mandarte. Le mando, le mando, doy a la pelita, sí, es hermoso. Los derviches, bueno, habrás visto, entran con una especie de trans hermoso y. Y lo que realmente significa el giro Primero que hay una cuestión toloideal con la energía que es física Que es real, digamos Hay una conexión cielo-tierra en la que te transformas un canal De energía que por más que no lo pienses Todo esto yo lo digo con mi mente Pero el cuerpo lo siente igual Y después hay una cuestión de confianza extrema Que es una cuestión de girar y que en algún momento La mente pierda el control y realmente No tener miedo a caer y, y, y caen, y cuando caen Eso es como un éxtasis no, fuerte Y después hay, una además hay un real vacío de pensamiento Exacto bueno, vamos a volver a la killer ahora, que te vas a morir, sí. porque dice la muerte que te vas a buscar, así sí. que no vas a ver a nadie, este es el momento, sí. ahí están tus hijos, esta es la última oportunidad porque no los volvés a ver, no. acá están, así eh... que si podés decirles alguna cosita... <risa> Nada, es lo mismo que, que, que le digo todos los días, que, que, que nos vamos a ir viendo, ah. <risa> acabo de no, hablar. hablar de eso, que no me extrañen, eh... Que, que estoy muy orgulloso de ellos, son mi orgullo, mi luz y mi vida, siempre lo, lo digo de ese lugar, Milton, Marina y Bianca, y, y, y en algún lugar yo, en este, te decía justo antes que hay un ejercicio que, que es imaginar la muerte de tus hijos, como... Como situación más de desapego total, sí, ¿no? De, de decir pero qué, pero qué te puede pasar, ah, a ¿cómo harías para? Claro, eh, y que alguna vez lo, lo, lo he transitado, pero al revés, imagíname muriendo. Yo creo que estoy en, en el momento, y de hecho se los digo a veces medio en chiste, en el que me puedo morir tranquilo porque realmente estoy confiado de que ellos ya vuelan solos y, y, y esa confianza de, de saber que se van a arreglar, uno siempre quiere estar cerca y creer que puede ayudar en algo, y muchas veces la ayuda de un padre entorpece el camino propio, así que son libres. ¿Vos sabés que Gracias a este programa, uno de los invitados, y creo que fue Noriega, contaba que eh, sentía la presencia del papá que había muerto, sí. y él le decía, yo ya sé que está todo bien, porque hablaba mucho de la muerte, sí. y bueno, cuando yo ya no esté, eh, ya sé que está todo bien, pero eh, yo viejo... Te extraño físicamente, tengo claro, ganas de. De abrazarte sí, de tocar. Y entonces, en un momento él sintió que el padre decía, o le transmitía, ya va a pasar, porque en algún momento vas a sentir que yo estoy adentro tuyo. Y dice que empezó a darse cuenta de que esas manos, mm. ¿no? En el parecido y en lo genético, sí, sí, sí, sí. empezó a sentir que. Sí, claro, es, es mi cuerpo, es tu cuerpo, como esa fusión, ¿viste? Sí. Y me encantó la idea sí, sí. de que ahora que vos no tenés cuerpo, ni se te ocurre extrañarme porque yo ya yo, me meto te voy, ya... voy a estar dentro de tuyo. Ya estoy ahí Te alentro. vas a reconocer en vos. Qué cosa ¿verdad? tan bella, ¿no? sí. Bueno, pasa, tío, pasa. Yo me acuerdo de la primera vez que reté a mis hijos y me escuché la voz de mi viejo cuando me retaba. O sea, eso ¿Eh? está. Claro. está. Bueno, y y yo con un vos... J tengo los mismos pies que mi vieja. ¿Viste? Bueno, yo lo mismo que mi viejo, yo me ducho y miro claro. los pies y digo, ¡papá! A ver tus viejos, entonces, la vieja con su ojota. Viejo? Al, a mis viejos lo, lo mismo que, que, que les digo siempre que, que puedo, que, que yo agradezco haber unido la vida a través de ellos. Yo entendí con el tiempo que yo los elegí que uno pasa mucho tiempo reclamándole cosas a los padres creyendo que ellos son los que te tuvieron y cuando uno entiende que uno los eligió con todo lo bueno y malo que tiene eh, nada, eh, agradece y, y, y perdona absolutamente todo aún hasta las cosas que ellos creen que uno no perdona <risa> ¿viste? que es así y eso, nada, es, es el juego de espejos a mí me lo enseñaron mis hijos en algún lugar y, y nada, les diría eso que, que, que estén tranquilos, que me dieron la mejor vida que pudieron y que yo hice lo mejor que pude con lo que ellos me dieron bueno, hemos elegido un invitado muy especial que nos hace el primer bloque muy rápido. Pato alban es un tipo que sabe perfectamente de qué hablamos, así que vamos a ir a un corte para ver si lo próximo se lo va a encargar. Vamos. Sí, cuando quieras abrirlo, así que no te Perfecto, gracias. No. ¿Puedes hacer otra vez como la firma en un minutito? Sí, sí. sí. Ahí va. Gracias. Gracias. Bueno. Vamos, vamos. amigo. Va. Uh. Qué divertido, ¿no? <risa> Ajá. <risa> qué divertido, ¿eh? ¿Qué yo, qué no, yo, no, yo no sé si, si sí, te sumo sí. o te arruino las ideas. Sí. Porque me gusta que yo soy un experimentador. Ah, ¿Ya te metiste? Y lo hice ya. Ah. <risa> lo hice totalmente de otro lugar. Sí. Eh, Esto es muy de las escuelas, oh. ¿eh? Muy de las escuelas de. Film, no, no, no, no, no, no, no, ni un pedo. No, con otro, con, con, otra, con otra, sin ningún tipo de conciencia. Eh, hubo una época que yo hacía un programa. Que después fue para la tele, pero, pero el, el, lo más que fue un programa de radio en el que se contaban historias de, de terror. ¿no? Ah. Historia. Yo decía, jugamos. A sentir miedo, mira qué loco, hoy por hoy deshacer el miedo produce el milagro. Eh, jugar a sentir miedo y, y lo, con los oyentes también era contar. Salían las típicas historias de aparecidos, de claro, sí, sí. pero después había toda una situación de, de, de, de que el miedo eh, podía ser ficticio, que podíamos estar inventando no y que cada uno elegía creer o no. Que es lo que yo creo que pasa con todo: el miedo muchas veces uno lo elige sentirlo digamos, ¿no? y hay algunas cosa que nos vienen asustando de siempre. Y en ese momento, a propósito, para, para, para, para hacer notas sobre eso, fuimos a entrevistar a alguien en una funeraria. Que entrevistamos toda gente que la labure de cosas que dan miedo. Claro, digamos, claro. ¿no? claro y fuimos a un cementerio, a una funeraria, y ahí, nada, esa historia de que la obra en la funeraria es pues, increíble claro, porque termina siendo algo claro, cotidiano claro. para ellos, entonces, lo, lo que a nosotros nos da miedo es un muerto, para ellos claro, es un claro, material de laburo claro. entonces era muy gracioso, y sí, y ahí me animé a meterme en uno, me acuerdo, pero... A ver si ahora lo, no, que, me... lo que tiene es diferente. Sácate los zapatitos si querés, si no ves, si no tenés olor a la pata, no tenés No, eso no te lo garantizo, pero bueno, bueno. todavía no se transmite. Eh, si no, no, no, me no, me la la cantidad, no. Sí. Sabemos, circular, la tele que son rosas, ahí rosas no me acá, ahí está. a ver qué pasa y bien vestido, claro. viste que también eso, ¿para qué los viste? Miran los tomores y se van, digamos, ¿no? le La mejor ropa, la verdad, ¿no? la mejor ropa después se, pero, se quema, no claro. sé, vos vas a querer quemarte o qué? Dios mío, vos eh, tenés noción del cuento que acabamos de leer antes? si, sí, ¿no? Tengo noción. O sea que... Le contamos a la gente que vivimos sí. recién un cuentito que abrimos a su casualidad a modo, y se trataba de alguien a al que iban a enterrar no. vivo. Sí, lo, lo enterraban vivo. Y el tipo decía, pero che, si estoy vivo. ¿Cómo? Y yo, caprichosa, decía, no, te dije que estás muerto. Claro. ¿Y sabes la cantidad que de gente muerto, de viva que es está muerto. muerta? ¿Eh? Sabe la cantidad de gente? ¿Cómo sí. es esto? ¿Cómo es sí. el Sí, me parece que se ponen ahí, ahí ¿no? no. Ahí, sí. ahí no. Sí, más. Me o sea, siento más, más que, que me va a salir el vampiro acá, que, que me estoy muriendo. Ah, sí, ah, claro, sí, suena, ¿no? Me estoy ahí. Jugando, me estoy tirando a dormir. Sí, como. sí, ahí suena medio a, a... Ah, vampiresco, sí. Pero, este, vamos, vamos a que vengan las tus chicas acá, tus hijos, tus tres hijos acá acodarse acá. <ríe> que yo te voy que a recomendar que no lo vean esto por la duda, no que lo vamos a ver juntos. Claro, <ríe> se ríen, la claro. Imagen, la imagen, no sé. Sí, mi vieja sí. no se levanta, por ejemplo. A mi vieja creo que este programa no se lo cuento. Ah. Mi vieja no se levanta. Mi vieja me ve en la tele y se cree que es verdad. Viste que estuve ahí metido en un reality, que fue? Como morir un poco. Sí, sí. Eh, y mi vieja se creía se todo, o sea, amor. lloraba, la, la pasó muy mal, se alegró cuando me eliminaron. No... No, no, no, claro. No, no, no y esto de verdad debe ser muy fuerte para una madre, ¿no? Tener que vivir este momento. Sí, me imagino realmente... que es casi el lugar común, ¿no? Eso de, de que los que pierden un hijo tienen un nombre. Y sí, eso. sí, sí. Ya a esta altura sí. deberían ponerlo, ¿no? De tanto que lo dicen sí, claro. deberían ponerle un nombre porque pasa, digamos, puede pasar que se te muera un hijo, pero claramente debe ser unos de dolores más, más grandes, ¿no? A los claro. que hay que, que atravesar. Igual yo estoy cada vez más convencido de que nunca te ponen una mochila como no puedas llevar. Entonces, si a alguien le toca eso es porque será su camino y, y le va a encontrar la manera de transmutarlo, de atravesarlo. Y, sí, yo creo que quizá todos podemos llevarla, solamente que nos damos cuenta cuando la cuando tenemos. Tocan, claro. Sí, es que ahí está el, el, el juego ese, o si, si te la dieron es porque la podías llevar, y si no, no, qué sé yo, yo, yo creo que que, que si te ponen en una situación tan difícil es porque la vas a poder atravesar. Lo que decías es que me parece que en todos nosotros hay una fuerza superior que hasta que no nos provocan... este No, bueno, el desafío es, es anclar en ella sin que te, nadie te la provoque. Claro. Digamos. Nosotros, claro. nosotros somos un, un, una esencia, según la que nueve el 99% de los que nos perdemos viviendo el 1% de lo que somos realmente. La, la, la existencia es el 1% de la esencia. Si uno anclara en eso, viviríamos situaciones sobrenaturales todo el tiempo, pero en general nos pasan solamente cuando vencemos un miedo. Vencer el miedo produce el milagro. Es, es Encontrar en algo que te da mucho miedo, justamente al poderlo superar, tenés que apelar a tu parte sobrenatural. Y eso, te, te, te, si uno pudiera hacerlo siempre. Siempre los días. Ya, hasta luego. La visita se va. A ver a ver, a, ver, a ver, a ver. qué se siente. Que se siente de verdad. este Vamos a suponer que se pueda sentir incluso, ¿no? Sí. Vamos a suponer que vos realmente sientas, o sea, que ese día estés sintiendo realmente todo. Sí, yo calculo que antes de que te, de que, de que te encierran, que esto es una práctica humana. La, la, la muerte divina va por dentro. El, el, tipo ni sabe que lo están metiendo en el ataúd, que lo que lo queman. Sí, pero por ejemplo, fue, acá de que este que lado están tus tres hijos. Por eso por eso te decía, claro. la situación es mucho claro. más fuerte para los que quedan que para los sí. que se van. Sí, pero vos que estás ahí, suponete que sientas sí. que sí. estás sí. ahí sí. Sí. y sentís que ellos están acá. Yo no sé si lo. Vos decís que cuando. si lo están pudiendo ver, viste que muchos dicen que les gustaría ver su velorio. Para mí eso es red del ego. Es como para ver si me quieren, yo para, no ver, sé si es, para eh, ver quién me llora, para ver eso como que es... Bueno, a ver, eh, eh, eh, hacete esa pregunta. Sí. Hacete esa pregunta a ver si el alma que sos podría estar sintiendo algo, sí. o si el alma que sos ya se va. Y no, quiere... Para mí, para mí, el... el, el, el, el, el morir es. Ya, ya eso es todo, no, no hay manera de sentir, no hay, no, no, no hay manera de que me piense con la mente individual con la que viví. Ok, ¿Y, ¿y vos sentís que vas hacia algún lugar? ¿viste? Esa, esa cosa no, que dicen, no, ¿vas bueno, hacia la luz? o No, no, vuelvo, vuelvo al infinito, vuelvo a lo que estaba antes y lo que estará después, porque lo que está siempre no hay antes y después, ya no, ya no hay nada más que todo. Ajá. Y, y en ese sentir, ¿te parece que ves a alguien, reconoces a alguien de las personas que ya no están en este plano? ¿Tenés esa idea de que uno se puede reencontrar? Mm, no, siento que, que te reencontrás con todo, que vos ya como que... No, no tengo yo la situación de... quizás porque no, no, en vida no, no, no, no sufrí ¿no? Sí, doler, no, es que, o sea, sí, que se murió una huella, un tapar, Y antes que hablabas de tu amigo, Castro. Espero que a él lo tengo presente acá, sí, vuelvo a estar a la parte que nos sigue sí, uniendo, re y con y todo. Sí, calculo, calculo, que, calculo que también cuando vos aprendés ese plano, o sea.. vos volvés a lo infinito, que no necesitas señales de 50 finitas de todo bien. Bueno, a ver si lo respiramos un minuto. Es lo que tuvo ganas de De cantar las a las piedras. Ah, ¿sí? Y bueno, cantalo, ¿eh? El, el mito era que... <ríe> ¿Cantás bien? Que había, que había... Charlie había enterrado una novia muerta, decía... Y que por eso era la mina de... a las piedras! ¡Y rasguñas a las piedras! Te digo que la afuera son las jodidas que raguñes, eh. No <risa> estaba muerto. A, a ver, empujalo vos, abrilo vos, a ver. Eso sí debe ser una, ¿no? una desesperación. Ah, no, despertarte que... y dar de vuelta que no podés. No, eso sí debe que ser. debe ser Que hicieron varias películas de terror. Eso. Bueno, ese es el porqué de los velorios. Claro, para que no te.. Claro, para, para o, por, por, por, por la catalepsia y claro. esto, para pase un tipo estar seguro de. Claro. Claro. De, que, de que había fallecido en serio ¿no? Bueno, si fuera hoy realmente El último día, entonces Hoy, hoy, hoy, hoy Quiero Un poquitito de silencio para que de verdad De acá te vas A hacer Qué cosa, hoy, hoy, hoy A quién le mandamos un mensaje A quién le decimos algo Una cosita ahí que Che, ya ¿Qué? que soy Calculo Que, que a las personas que nombré antes, y, y quizás eh, primero a mi papá y, y después a... después a mi hijo a mis hijas las veo todos los días, no tengo nada que decirles, saben que va a estar todo bien pero bueno, de, de mis seres más queridos son los que menos estoy viendo en este momento bueno, a mi mamá de, Sí, sí, siento que la coñoza que le diga, ella va a tener algo mal", me... no, claro, y a la vez va a estar todo bien. Bueno, o sea, de todos modos, quizás. Yo este, creo que, que sí, que, que sea, si fuese posta hoy, bueno. saldría acá eh, claramente a, a, a decirle algo a mi viejo y a mi hijo. Este, yo ya, ya no, no me asombro casi de, de estas cosas tan raras que uno no puede encontrar explicación que la semana que viene me digas, Freire, menos mal que ese día, sabes qué? Y entonces yo fui, mi viejo, y entonces, sí. menos mal. ¿no? Sí. Este, así que, eh, hacelo. ¿eh? Sí. Hacelo porque por algo es que hoy nos juntamos, por algo es que hoy viviste sí. esta experiencia, que desde ya te agradezco no, muchísimo. Gracias. Te agradezco eh, muchísimo. Para, para lo, igual, el, el, ya el hecho, ¿no? De estar así acostado, aunque no fuese un ataúd, ya está bueno, ya el mensaje de otro lugar, las cosas... No. Sí, viste... Eh... No por nada, el psicoanalista que se le ocurrió, ¿no? No, la no, no, no por nada. Arriba, no sí. por nada. Bueno, ¿cómo era el cuentito? Este, al final no estabas muerto, Che. No, Qué el... loco haber leído no, ese no cuento. Es el sufismo que hablábamos. No, no, el sufismo y un tipo que parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Que pero resulta... los expertos habían dicho que estaba muerto, entonces, sí, entonces lo enterraron, lo enterraron igual. igual. Bueno, la gente le creía más a los expertos que... que. Bueno, muchísimas gracias. Los camareros son impresionables que vienen enterrando gente acá. <risa> Gracias, gracias, ser, gracias. gracias. El tipo resucitó. ¿Vos, no, serías, no. vos serías María Magdalena. ¡Ay, qué lindo! Claro, yo te vi. que Te vi resucitar. Muy Magdalena, ¿no? ¿Ah, sí? No, sí. no sabía que eras Jesús, sí. sí. un seguidor de él. No, no, de la, o sea, a mí me. Muchacha? Mi hija se llama Malena, y no es casualidad, mira, yo la ah. tengo presente todo el tiempo, o sea, para mí. Ah. Sin María Magdalena no, no hay Jesús. Digo, ahí se completó el cuento. Qué buena, ¿eh? de la puta! ¡Ah! Qué buena. <risa> Te gustan vestite. las atorrantas, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí, sí, obvio. <risa> vestite. Todos las somos. Vestites son zapatos. Sí, vestites son los zapatos.